Buenas a todos, este video es para anunciar algo acerca de la serie. Estoy haciendo un concurso para un nuevo personaje, y sí, puedes ser tú, y los requisitos son los siguientes. Un canal, dos suscriptores como mínimo, dos videos, y una cuenta de Roblox. Solo tienes que subir un video donde enseñas cómo quieres que sea tu personaje y cómo se va a llamar, y listo ya estás participando. El más creativo y original será el ganador. Suerte y que el mejor gane XD.